Bueno, y como les hemos venido contando, este jueves 27 de abril a las 20 horas llega al Centro Cultural Rosario la comedia de las mil risas. De la mano de Facundo Arana, Guillermina Valdés, Maxi de la Cruz y Freddy Villarreal, los 39 escalones. Entradas que están a la venta a través de Red Tickets o por el 099 54 28 83, y en las ópticas de Lenzo, en Juan Lacase, en óptica real. Bueno, tenemos por aquí gente que no, y nos está invitando para la obra, eh, bueno, eh, Facundo, Guillermina y Maxi. Queridos amigos de Rosario, departamento de Coloria, por suerte vamos a estar por ahí, si Dios quiere, el 27 de abril, estamos con los 39 escalones, Facundo Alana, Guillermina Valdés, Freddy Villarreal, que se está bañando en este momento, <risa> y quiénes habla Maxi de La Cruz, nos esperamos un poco. Tienen las entradas por Red Ticket. Nos vemos, eh. Bueno, ya, ya creo que ya salió de, del baño, me parece. Freddy Villarreal, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Ya te así calado. ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? Ya llegaría. Muy bien, bueno, un gusto recibirte, la verdad, un verdadero placer que estés por aquí, en vivo en esta mañana. Bueno, eh, contanos cómo cómo estás viviendo esta, lo que es la presentación de esta obra en, en Uruguay, en tu, en tu caso. Bueno, no, te decía que volvimos de Uruguay ayer. Y, y es hasta dentro de poquito porque ya nos tomamos el barco el, el jueves temprano de la mañana así que ya estamos de vuelta por por ahí vamos a estar por todo el interior este Enorme, 79 escalones. Y todo esto es producto gracias al cariño de la gente y, y cómo nos han recibido. En, eh, hemos, en dos fines de semana, agotado todas las funciones y, y recibimos a 10.000 uruguayos y uruguayas que vinieron a reírse y a pasarla bien en familia. Eso es Así que. Muy feliz estoy, tío. Bueno, con éxito en Montevideo, eh, llenando llenando salas por allí. Seguramente así va a ser también aquí en, en Colonia, en, en Rosario concretamente. Un elenco que se ha acoplado muy bien ahí, que vemos que se divierten mucho. Sí, sí, sí, la obra no, no, no puede no divertirte, o sea, eh, si bien nosotros repetimos exactamente el texto prácticamente todos los días que lo hacemos, porque es un texto que no te deja irte mucho eh, en cuanto a alguna que otra improvisación, son muy poquitas, porque hay más de 250 tracks de sonido de, de, de la obra que se tienen que respetar, entonces este... Divertimos un montón, eh, es sorpresivo para todos eh, Y fuera del escenario, bueno, con Maxi, ¿qué quiere que te diga? La otra vez fuimos a comer con Cacho de la Cruz, Maxi, nos quedamos hablando Yo lo veo a Maxi y lo veo a Cacho, ¿viste? Entonces es como que corre con una gran ventaja enorme para la admiración Que ya le tengo a Maxi, pero cuando lo veo, lo veo a los dos Así que con él me divierto mucho. Facundo Arana es un actorazo, es una gran persona. Vamos, Es un elenco que sale a comer todas las noches, que le tratamos de poner excusas para vernos cuando no estamos laburando. O sea que eh, hay una unión muy importante. Y con el productor ni hablar con Diego. Diego es un gran productor, respetuoso. Es un productor que quiere a los artistas, los ama, nos trata bien. Y nos hace sentir bárbaro. Toda esa ecuación termina en el éxito de más de... O sea, de 10.000 personas en dos fines de semana. Bueno, esta comedia de Alfred Hitchcock, eh, bueno, eh, tiene la particularidad que es para toda la familia. Además, eh, sabemos que han estado cuidando detalles para que puedan, incluso niños, adolescentes, también estar presentes sin ningún problema. Es un capítulo de dibujos animados, prácticamente. O sea, eh, en realidad la comedia no es de Alfred Hitchcock, lo que es de Alfred Hitchcock es la una historia de suspenso, está basada en la historia de suspenso, de las que nos tiene acostumbrado Alfred Hitchcock, este, clásica del cine, eh, exitosa, que se llamó casualmente 39 escalones, pero eh, para nada suscita la risa la, la, la película, es una película de, de suspenso, es un thriller, es un policial... ...pero bueno, nosotros nos encargamos de hacer la sátira... ...y sí, ahí cuando hablamos de sátira... ...entramos en el terreno del humor... ...entonces los chicos disfrutan mucho... ...porque nosotros hacemos una persecución... ...adentro de un tren, por ejemplo... Y no existe el tren en el teatro, pero los chicos lo ven al tren. Hay una persecución también dentro de, de un auto y las cosas que eh, estamos haciendo eh, eh, dentro de un auto y pasan cosas dentro y no existe el auto, pero la gente lo ve al auto. Eso es que nosotros lo veamos que vean cosas que no existen, como cuando éramos niños y teníamos esa licencia de decir vamos a jugar a la guerra y no estaban en el desembarco de Normandía jugando. Estaban en, el, en, la, en la habitación o estaban en, en, en afuera en la calle y, y las armas eran un pedazo de madera o algunas eran simplemente el volumen que uno le daba la mano. Pero es eso, es un juego de niños. Por eso los chicos disfrutan mucho, porque estamos jugando a que somos personajes que no somos. Yo interpreto a, a más de 15 personajes dentro de la obra, máximo más de 10. Este, así que la no, no van a disfrutar, ¿eh? no van a disfrutar. Bueno, recordarle a, la, a quienes están escuchando que las entradas están a la venta a través de Red Tickets, también por el 099 54 28 83, o en las ópticas de lenzo sí. que en Juan La Calle las pueden comprar en óptica real. Eh, Freddy, a propósito de los personajes que estabas mencionando, más allá de esta obra en sí, tu trayectoria, bueno, trasciende tantos personajes que, que recordamos desde Figuretti hasta, bueno, tantos otros, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo es ese contacto con, con el público uruguayo? Eh, supongo que Habrán fotos, autógrafos, comentarios ¿cómo, ¿Cómo lo vives? Lo vivo hermoso Lo vivo hermoso, pero no por 29 escalones Como bien decías vos, quizá por este bagaje de de personajes que me tocó hacer durante toda mi carrera. Más que personajes, yo te diría situaciones de humor este, que me hicieron trascender en varios países, en Chile, en Paraguay, a través del programa de Marcelo y a través de, de las producciones que yo hice y, y, y logros personales. Sin ir más lejos, este, hasta no hace mucho tiempo, aunque pasó algo de tiempo, este Uruguay ponía en el aire un programa que se llamaba Las Risas Bellas, que era un la este, que salió y andó muy bien acá en Argentina que, era, que creo que fue el último programa de sketch un poco emulando a, a hiperhumor a Telecataplum con los grandes eh, del humor quienes con quienes yo me inspiré ¿no? Es, eh, Almada, ranchero, este, Berú, Andrés Redondo Frade este, así que eh, como es en la calle y la gente recuerda todo lo que yo hice lo que estoy haciendo y, y nada, el, el caminar eh, por la calle Corrientes es lo mismo, que caminar por cualquier calle de, de Uruguay este, el cariño de la gente se acerca y, y, te, y te digo más, me he sentido tan bien, porque esto fue una excusa lo de 39 Escalones, porque cuando yo fui a, a Uruguay, el productor te dice, mira, como como empresa que soy, necesito promocionar la obra para poder pagarle a ustedes y que ustedes también puedan trabajar. Y para hacer eso, notas como la tuya, o notas que se hicieron en canales de televisión, me hicieron sentir muy feliz porque ahí tomé aún más dimensión de la que tenía, de lo que la gente me quiere, y me han tratado con un respeto y un cariño, sobre todo en los canales de televisión donde tienen la oportunidad de pasar trabajos míos, y, y, y han sido notas extensas de 40, 50 minutos, he estado una hora y media en programas donde han recorrido mi carrera y me han hecho emocionar. Esta semana terminé llorando en uno de los canales uruguayos, pero llorando literal, porque me emocionaron. Este, entonces, este, ¿cómo no voy a estar contento con este cariño que recibo de, del periodismo, eh, fomentado por el cariño de la gente, por supuesto? ¿Cuál es el personaje que te generó más repercusión o que es especial para ti? Todos me gustaron, pero yo me quedaría... Hubo uno, uno que, que, que dejé de hacerlo porque era siempre dije que era adorablemente detestable hacer lo que era Figuretti. Eh, Figuretti me trajo muchas satisfacciones, me hizo recorrer el mundo entero, yo no, no lo conocía al mundo. Y estuve en... en más de 50 países del mundo dando vueltas eh, durante mucho tiempo pero era detestable porque yo no podía volver a la Argentina el éxito de ese personaje hizo que yo viva en Europa mucho tiempo y, y de ahí pivoteaba para todos los países y para todos los eventos que te puedas imaginar para que el personaje pueda figurar que era el, el leitmotiv de ese personaje estar detrás de los famosos y no solo eso de conocer países que me hizo muy bien también fue adorable porque conocí celebridades muy importantes con las cuales yo trabajé. Eh, hice humor. Y también he, he vivido un momento como que Nelson Mandela se arrodille ante mí para besarme la mano cuando yo había hecho lo propio, para saludarlo. Fueron momentos fue momento fuertes. estar con estalones, silvestres, y que te tiren un tortazo de crema en la cara porque vos se lo estás pidiendo para hacer humor. Este, eh, son cosas hermosas, pero después otro de los personajes eh, fueron las imitaciones, porque tuve que apelar a las imitaciones para poder quedarme en Argentina. Es más, eh, yo decía, ¿cómo puedo hacer para, para que no viaje tanto? Y le tengo que presentar a Marcelo otro personaje igual o más fuerte que Figuriti para que me digan, no, no viajé y hacé este personaje acá en Argentina. Así que ahí dije, bueno, me voy a indicar a ver si pude a gente, porque le estaba faltando al Biomacho un imitador y entonces, ahí entré con la imitación y Marcelo ya se replanteaba diciendo, che, eh, la semana que viene ¿viaja Figuretti o hace una imitación Freddy? y logré hacer a un personaje que en aquel momento era un presidente argentino eh, que se llamó De La Rúa y, y empezó a tener un vuelo propio como Mr. Pagún, prácticamente diría su personalidad y, y bueno, y me quedé me quedé en Argentina, me quedé con mi hijo, me quedé con mis amigos y me quedé con ese personaje también muy lindo. Así que te figure, mi primera invitación, diríamos, oficial, desde de la Rúa, son los personajes que más me han gustado hacer. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos, gracias por la, la, la posibilidad de poder hablar contigo también. Eh, bueno, y a, a la gente, además de recordarles lo de la venta de las entradas, que lo vamos a seguir comunicando, eh, anunciar una vez más que es este jueves, este jueves 27 de abril, a las 20 horas, que llega al Centro Cultural Rosario la Comedia de las Mil Risas, eh, los 39 escalones, ahí con Guillermina Valdés con Maxis de la Cruz, Facundo Arana, y con quien estamos hablando con Freddy Villarreal. Muchas gracias Freddy, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, en cualquier momento no, nos vemos seguramente. Y seguramente ahora cuando vayamos para allá. Así que nos invitamos y gracias por interesarte en nuestro trabajo, en la obra y en mi carrera. Los quiero mucho. Un, Chau, un saludo a Figuretti también. Sí, este Pablo. Mira esto que me está, me está entrevistando Darío para radio Este sí, es gran valor, ¡vamos arriba! Webo. Nuestra misión es comunicar Música en el aire Buena vibra, entretenimiento y compañía Música en el aire Conducción, Darío Izaguirre